Estamos bastante tarde, así que me gustaría eh, primero preguntarles, si, eh, seguramente tienen algunos comentarios a partir de, de las presentaciones, pero si hay preguntas, sería bueno recogerlas. Claro, yo, yo, yo tengo algunas, pero quiero saber si hay preguntas de la gente, porque si no, no vamos a tener tiempo para la gente. Acá hay preguntas. Ya. Recojamos mejor las preguntas, Cintia, del público. Vale. Eh, a ver... A mí me, un poco, hablando de lo, recordando a Fabricio y a, y a Rosina y a María José, y escuchando también entrecortado a Tania, eh, me da la impresión que, que sí hay, por un lado, diferentes interpretaciones de la, de la, de la cosa política, ¿verdad? Eh, y me, daba, me, me parecía también curioso que Fabricio citara, por ejemplo, a Negri a Cisek, eh, cuando digamos estos, me, me parece interesante, cuando estos autores son precisamente los que cuestionan la noción de resistencia, ¿verdad? Eh, digamos, el planteamiento a partir de los setentas en torno a lo político es precisamente que no existe la resistencia como tal, que la resistencia es justo parte de la ecuación del poder, ¿verdad? Eh, hablando en términos amplios, eh, luego me recordaba también de, de un debate muy famoso entre Chomsky y Foucault, justicia versus poder, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de justicia o hablamos de poder, no?, eh, entonces, eh, después, Rosina, hablando un poco de, digamos, de la acción performática, de, de, lo que, de, lo que se, de lo que Foucault llama la microfísica del poder y que Rosina también hace referencia al, al, al, a los microespacios, eh, yo pensaba en qué momento estos puntos digamos, de acción, de producción artística, en este caso el performance, se encuentran. Si se encuentran, ¿cómo sucede esto? Y en el caso de Honduras, un movimiento digamos, que despierta por una acción de resistencia como una acción que podríamos calificar como contrahegemónica, pero sin embargo estos estos movimientos con el transcurrir del tiempo como ya lo demostró América Latina van mermando y al final terminan siendo absorbidos por las instituciones por el discurso hegemónico también. Entonces la, la pregunta es ¿será que esto se encuentra entonces en esas microfísicas del poder o, o sí podemos todavía hablar de noción de resistencia y de contrahegemonía desde digamos desde un movimiento artístico o social, ¿no? Eh, sí, por ahí, tal vez un poquito lo que mencionaba María José, en el caso de Costa Rica, pues hay, una, hay condiciones sociales muy distintas, hay estructuras políticas también diferentes, y una clase media todavía bastante grande en comparación con el resto de países centroamericanos. Eso determina de alguna manera en este caso también la producción eh, eh, performática, ¿verdad? Entonces, no sé, escuchar sus comentarios. Eh, Podemos recoger también un, algunas otras preguntas eh, para... Si, hay, si existen... Eh, porque no sé si va a dar mucho más tiempo como para eh, seguir. Eh, aquí Adán tiene una pregunta. Sí, eh, un poco en relación también a lo que señalaba Pablo. Yo creo que no todas las manifestaciones culturales, políticas y de, y de combate durante, el, durante y después del golpe y la reafirmación del golpe de Estado en Honduras han sido de, digamos, de resistencia en esos términos. Ahí eh, han sucedido otras manifestaciones también directas, ¿no? De confrontación, muy creativas eh, y muy incisivas y, y, y que dieron result eh, resultados, digamos, estratégicos muy pocas, ¿no? Porque, porque también, o sea, se optó en un principio por una lucha pacífica, ¿no? En un principio. Pero luego. Eso fue detonando en, en, a partir de la impotencia de la gente ¿no? de, de, de vivir esta violencia brutal en otro tipo de reacciones que no las llamaría como de resistencia, ¿no? sino más bien de combate directo. Se quemaron patrullas de la policía, eh, de, se expulsó a, a la policía de la universidad, los estudiantes lograron expulsar a la policía de la universidad y una serie de, de acciones que, que podríamos enumerar que eh, fueron de combate directo también. Yo quería referirme eh, un poco también en seguimiento a lo que planteaba Pablo. Me pregunto eh, si, si hablar ¿no? de, desde el lugar del intelectual, del artista, apelando también a, a, a estos eh, referentes, ¿no? como CICE, como el mismo Foucault y los diálogos del poder, me, me gustaría que, que, que pudieran a, a hablar un poco de la situación de poder que te coloca en el lugar del intelectual también ¿no? y sobre todo el tema de la representación hablar en nombre de, que parece ser que eso es lo que cuestiona Tania de alguna manera también y busca cómo insertarse, como dice ella, en el centro de la política. Pero qué pena que, que Tania ya no está conectada porque yo le quería preguntar Sí, si está, sí está, está conectada. Sí, o está conectada. Yo, yo quisiera preguntarle a Tania si no le parece que esas prácticas creativas forman parte de la naturaleza humana y donde quiera que existan seres humanos van a haber artistas. Simplemente nosotros tenemos la oportunidad de ser legitimados dentro de un sistema como artistas, incluida ella. ¿no? Pienso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo puntual, de un eh, miembro de un patronato en un barrio en Puerto Rico que cansado de un agujero que nunca era reparado por, por las personas responsables del Estado ¿no? y de la municipalidad Invita a varios senadores a un cumpleaños, llegan tres o cuatro y le parte un pastel al agujero ¿no? para celebrar dos años del agujero que no había sido tapado. Y así podemos enumerar una serie de acciones incluso dentro del mismo movimiento de la resistencia en Honduras eh, que son estrategias creativas que están ahí van a fluir independientemente de que estemos los artistas o no. Y lo otro que yo quería preguntarle, y habla de que hay una obra de arte en proceso. ¿no? Entonces, al mismo tiempo que cuestiona la idea de los artistas que van a esos espacios sociales ¿no? y realizan sus proyectos y los traen de vuelta a un, a un medio donde esos interlocutores no, no, no comprenden esa realidad o van a ese, a ese espacio social donde otros interlocutores que no comprenden ese lenguaje del arte contemporáneo, pero ella misma está accionando al traer a, a, al terreno del arte las reflexiones sobre las prácticas que ella está incentivando o que está acompañando. Eh, y para, para finalizar... Eh, Quisiera preguntarle también cuál es su opinión sobre, digamos, otro, otra serie de prácticas en las cuales los artistas han tomado la decisión de usar el arte como un medio y no como un fin. Es decir, que no hay ninguna intención de traer al espacio del arte, al espacio del sistema del arte, la evidencia de esas prácticas artísticas. Pienso, por ejemplo, en el Teatro del, del Oprimido de Augusto Boal. Quisiera eh, conocer su opinión a, acerca... De, de estas metodologías que lo que buscan es usar el arte como una herramienta para la transformación política, es decir, el arte como medio, no como fin. ¿Hay alguna otra pregunta? Una tercera pregunta y de pronto pasamos a responder. Eh... Bueno, si no, ya. Bueno, entonces pasemos a, a responder. Pues Yo menciono a CISEC y a Negri por ¿no? y para no hablar directamente Carlos Marx. Eh, lo menciono también como me interesa CISEC por el lado del de la, estudio de la marca, el estudio de las nuevas relaciones de consumo. Eh, me interesa sobre todo eso. Y Negri sobre todo por el ascenso de la nueva constitución política ciudadana. Me interesa, ligaba muy bien, articulaba muy bien con respecto a lo que estaba analizando, eh, sin embargo, creo que en las barricadas no se entiende ni así ese negro eh, Es decir, en el tiempo real que, que supongo que, que decía, eh, existen otras relaciones, otras relaciones de vida o muerte y de urgencia. ¿no? Y entonces, ¿cuánto va a durar un producto artístico? También respondiendo a esto, surgido de la resistencia, yo te lo decía hace poco, pues yo creo que vamos a esperar un rebote cinco años a ver qué surgió de toda esta de esta olla de presión y también aclarar el hecho de que los artistas lo que ocurrió como bien lo dije fue una, una especie de congelamiento de sus actividades normales previo al golpe de estado que era muy grande en honduras y dejaron un tiempo dejamos un tiempo de hacer cosas o las obras eh, orgánicas con la estética que teníamos antes del golpe de estado eh, Creo que el periodo de resistencia y agitación pasó. Creo que cumplió su, su propósito. Cumplimos el propósito de dar lucidez a la agitación política o al menos de, de, volver, de destruir las estructuras lúcidas del marxismo clásico del movimiento popular. Creo que cumplimos con eso. Por lo menos le dimos una, una posición emergente a la lucha clásica social. Pienso eso. Eh, bueno, un poco lo que comentaba Pablo con respecto a las diferencias a nivel social y las diferentes construcciones de institución en, en la región. Eh, precisamente el comentario iba a partir de, de hacer estas preguntas, ¿verdad?, de cuál es ese papel que cumple la institución, cuáles son las oportunidades que ofrece, cuáles son las limitaciones que también presenta, eh, la idea de sistematizar la producción artística precisamente permitiría tal vez eh, tener un panorama un poco más claro ¿no? de, de cómo llegan a accionarse todos estos agentes desde la necesidad o incluso las plataformas que se ofrecen y, y cuestionar cuál es el papel que, que estos entes eh, están jugando, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, pues la, la gran pregunta que se planteaba dentro de, de, del comentario que hice es eh, ¿cuál es el papel que está jugando la institución? No hablo solamente de este museo, ¿verdad? Hay, hay otras instituciones. Eh, esa pata, plataforma que puede ser aprovechada, pero que al mismo tiempo puede generar cierta calma, ¿verdad? cierta espera, a que sea la institución la que promueva y no que nazca necesariamente de la necesidad de expresión de los artistas. Entonces, eh, simplemente tirar de nuevo la pregunta ¿verdad? Y, y buscar distintas respuestas, buscarla de diferentes puntos, de, de encontrarse hacia eh, esa respuesta y… Sí, precisamente volver a, a invitar, a, a documentar, a sistematizar, a, a recuperar eh, en la memoria todas estas acciones para, para luego poder repensar y volver a retomar estos temas. Bueno, solo para complementar, y, y específicamente en esta idea de, de qué puede significar la palabra resistencia, yo diría que en primer lugar sí hay que, eh, yo creo que tenemos como la total libertad de, en primer lugar, de llevar la palabra a lo que puede significar en nuestros contextos. Es decir, a mí esa, ese ejercicio de siempre estar llevando desde a Marx así sé que a todos los teóricos que nos están sirviendo de alguna manera para entender eh, ciertas eh, estructuras teóricas luego existe esa segunda parte de llevarlos de cómo funcionan esas teorías en los lugares donde estamos haciendo las cosas si no existe ese ese proceso de apropiación y de digestión muy a lo atropofágico eh, yo creo que siempre vamos a, a estar digamos como en esta este espacio eh, vago, de imposibilidades, de no respuestas, yo creo que es, sí hay, en algún punto tenemos que sentirnos como obligados y sobre todo con un gran sentido de responsabilidad de cómo vamos a, a deglutir, digerir este, este tipo de, de, de palabras que, que en el caso de la performance han sido, son imprescindibles, son importantísimos, eh, por supuesto, conforme pasa el tiempo, por lo mismo de que una performance es evolutiva y no es algo estancado. Eh, va respondiendo de otras maneras. Eh, en ese sentido, este, también me gustaría mencionar un poco lo que tú habías aproximado, Miguel, en cuanto a estas dificultades que siempre se tiene eh, sobre la performance, Y también lo mencionaba María José, sobre um, la dificultad que siempre tiene la performance en cuanto a su relación con figuras institucionales como el archivo, etc. Eh, a mí particularmente me interesa mucho una de las teorías de Diana Taylor, eh, en la que ella explica eh, cómo, para empezar, la institución, por supuesto, es heredera de todo este movimiento ilustrado de catalogar, de eh, incluso apropiarse de documentos para ilustrar, para tener un, el poder sobre... Eh, sobre la información, y en este caso, digamos, cómo esa performance, que más bien se basa, su esencialidad está basada en lo efímero, cómo de alguna manera establece una batalla con, con ese tipo de figuras. ¿Cómo resolverlo? Bueno, Diana Taylor este, lo dice a partir del momento de tomar conciencia de lo que eso significa, a partir de esa, digamos, lucidez que nos pueda dar el saber de dónde proviene esa herencia ilustrativa eh, y cómo se puede aplicar o cómo de, puede variar a través del ejercicio de archivar instituciones. Por otro lado, yo también agregaría, eh, también tenemos que darnos cuenta eh, cómo funciona la misma naturaleza de los medios que están documentando la performance, es decir, la fotografía y el video. Específicamente me gustaría referirme a lo que es la fotografía y digamos esta máxima o pensamiento de Bartes cuando habla de la fotografía como el momento del clic, el momento del registro, de alguna manera también está registrando la muerte de la vida. ¿no? ¿Se recuerdan de, esa, de ese pensamiento extraordinario que, que está presente en su libro de la cámara lúcida? Entonces de alguna manera eso resuelve un poco los dilemas. Y con esto solo concluir de que de alguna manera la performance, eh, tal vez por ser uno de los medios más jóvenes, eh, pues es, obviamente se nos vuelve ese espacio resbaladizo, gelatinoso, que nunca tenemos claro digamos medios como la pintura la escultura, pues de alguna manera aunque no sepamos el ABC estricto o no seamos grandes historiadores de alguna manera ya hay cosas tan resueltas que bueno, ya, ya no tenemos que estarlas revisando, pero en el caso de la performance todavía se nos se escapa un poco de las manos, pero eso es realmente a mí la parte que me apasiona y sobre todo volviendo a lo que decía al principio esa posibilidad de traerlo siempre al lugar donde, desde donde lo estamos trabajando, ya sea las prácticas eh, puramente artísticas, políticas, micropolíticas, etc. Es también una, algo que tiene una variabilidad extraordinaria y, y bueno, de eso se trata prácticamente como enfrentarse a ese medio y, y este, tratar de entender cómo puede funcionar en el espacio público, en el espacio privado, el propio, cómo se puede volver, puede que es muy camaleónico, la performance es muy camaleónica y que tiene muchas opciones eh, de entenderla y practicarla. Bueno, estamos eh, con, el, con el tiempo porque hay una mesa eh, que sigue. Eh, quería hacer una reflexión final eh, que me parece muy interesante, el, lo, lo problemático, pero lo importante que resulta, eh, poner en marcha procesos o estrategias que intenten historizar ese tipo de experiencias porque yo creo que en muchos sentidos más allá de la, digamos, de, de, del hecho de, de, de inserción a la historia del arte o a la institucionalidad de lo que se trata también es de disponibilizar eh, formas de hacer ¿no? Esto es, digamos, lo que estamos discutiendo aquí eh, y en particular los casos que han presentado con un componente político tan claro, eh, resultan en cierta manera como recursos eh, que generaciones más jóvenes toman, apropian, transforman. Ahí hay ahí una dimensión eh, política importante, ¿no? Y este, eh, yo creo más ahora, ¿no? Con la, con la facilidad de, de diseminación que hay eh, de ese tipo de experiencias, ¿no? Me pongo a pensar yo también mi propio, papel, mi propio papel de curador, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, me propongo recuperar eh, o, o recuperar en una muestra, una cosa que estamos trabajando con un colectivo ahora, eh, activismo artístico en los años 80 en América Latina, ¿no? Y de qué manera esas prácticas eh, no solamente van a estar en el espacio de exhibición, como por ejemplo, pensemos en el siluetazo, ¿no? sé si conocen la experiencia del siluetazo que ocurrió en septiembre del 83, nace en el septiembre del 83, en una de las marchas de la resistencia, eh, que estaban lideradas por las madres de Plaza de Mayo, que son las madres eh, de los desaparecidos que estaban reclamando aparición con vida de sus hijos en plena dictadura militar argentina. Y de qué manera, por ejemplo, recuperar una experiencia como esa no solamente implica... Eh, eh, señalar ¿no? eh, para la historia del arte ese episodio que estaba en, en alianza con movimiento de derechos humanos, con organizaciones de sociedad civil, sino también ofrecer el recurso mismo de las siluetas, esa estrategia gráfico, política, estética, digamos, como un recurso público, ¿no? de qué manera esa práctica se puede socializar, se puede convertir en una herramienta de acción en el presente ¿no? y de qué manera puede incidir en el contexto en el cual está siendo vista, en el, cual, el contexto en el cual está siendo discutida, entonces, digamos que nuestro papel como curadores es también eso, ¿no? Facilitar herramientas de acción que puedan tener incidencia política real y de qué manera eso puede estar siendo tomado, transformado, incluso con este concepto de antropofagia, ¿no? Este, mutado, ¿no? Y yo, yo veo mi papel de investigación y de curaduría en, en ese ámbito, ¿no? En un ámbito, digamos, de, de diseminar eh, o de, de facilitar, digamos, ese tipo de herramientas, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que vamos a tener que cerrar porque de verdad que falta esta mesa, me da un poco de pena porque creo que el diálogo tendría que haber sido más rico pero el asunto técnico, digamos, ha sido impredecible eh, les agradezco a todos eh, y pas pasamos a la siguiente mesa que es inmediatamente ahorita ya.